Era muy pequeña y pensé, quiero ser investigadora. Participé en un proyecto de generación espontánea en el equipo IGEM. Crear un proyecto nosotros mismos y levantarlo nosotros. Los límites creo que están en hasta donde tú quieras llegar y hasta donde llegue la imaginación. ¿Tienes un sueño? Haz como Mónica. Ven a la UPV.